Más vale que lo sepa. ¿Qué tal amigos? Permítanme este comentario para hacer justicia en la opinión. Porque más vale que lo sepa. Nosotros los que vivimos en México siempre hemos rechazado tener un gobierno monárquico. Así en donde se hereda la corona en donde se vive en palacios, los reyes, un gobierno monárquico cuando el padre le hereda el poder al hijo. No, no estamos de acuerdo ni tampoco con una dictadura. Por eso hoy quiero levantar la voz para protestar en contra de ese personaje que quiere ser gobernante cuando su padre ya lo fue. Su padre le heredó una enorme fortuna, ranchos, edificios, automóviles, abultadas cuentas bancarias en México y en el extranjero, casas en el extranjero, mucho poder económico le heredó su padre, pero hoy, como si fuera una monarquía, Quiere repetir el mismo camino de la política de su padre, porque cree que lo merece, porque cree que heredó una corona, además de toda esa fortuna. Y entonces quiere sumar uno más uno, la fortuna de su padre y su madre y la fortuna de él. ¡Qué descaro! ¡Qué descaro! Pero sobre todo, ¡qué ambición! Pero qué criticable más es aquel que se lo cree al político que quiere no solamente vivir de la herencia de su padre, sino hacer otra fortuna paralela. Eso, amigos, no se vale. Eso no lo podemos respaldar. Por eso hoy levanto mi voz en contra de ese personaje que cree que se puede gobernar como si fuera México un cúmulo de monarquías y sobre todo para seguir el mismo camino de su padre. Sería histórico. Por eso hoy protesto, y mil veces protesto, en contra de Enrique Octavio de la Madrid Cordero, hijo del expresidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado. Ayer...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 Quiere ser el próximo presidente de la república, como si esto fuera una monarquía, como si el poder se heredara, como si no completaron con lo que se le dio su padre esa fortuna que no tiene límite. Y hasta aquí la dejo, porque hoy de veras que a muchos mexicanos nos hierve la sangre cuando vemos que la ambición en muchos políticos no tiene límite. Muchas gracias por su atención y más vale que lo sepa. Más vale que lo sepa.